Hola soy Herbe y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo estas velas en forma de piruletas de corazones Para San Valentín Empezamos reciclando cero que tengamos por casa Voy a, a poner a fundir esta que es más, más rojo Más vivo eh, Tenemos un cortapastas en forma de corazón eh, Tenemos la mecha universal 100% algodón Que para este tamaño es el ideal un, una varilla de madera y esencia de rosas Que le añadiremos cuando esté fundida la cera Bien, ahora que está fundida la cera podéis utilizar parafina de 56 y añadirle Crayola o colorante en, en rojo Anilina AAA también Y así ya tendríais esta cera fundida Bien, hemos echado un, un, un chorrito de, de esencia Especial para velas también ahora lo removemos bien que se integre bien con la parafina y en vez de utilizar una bandeja grande voy a utilizar este molde para jabones para hacer los corazones así se desperdicia menos cantidad lleno más o menos hasta la mitad del del recipiente o un poquito más si queréis no hasta arriba de todo no porque el cortador no tiene esa altura Bien, ya tenemos lista y dejamos enfriar, bien, ahora ha enfriado, pero aún emite algo de calor, tenéis que tener, que tener en cuenta que no se esmaga la, la cera al tocarle con el dedo, bien, pinchamos el, con el cortapastas y vamos a quitar la cera que tiene por los bordes, porque vamos a aprovecharla para hacer más, más velitas, si sí, nos sale toda perfecto esta ya va fundiéndose está esta, esta cera aprovechando el calor que tiene aún el, el agua la encendemos y bien aquí tenemos nuestra primera nuestra primera pieza de cera ya veis el grosor de la, del corazón vamos a enhebrar la, la aguja con la mecha vamos a ver ahí y desde la parte superior hacia abajo lo introducimos la mecha. Y que vaya derechita. Hacia el piquito del corazón. Ahí. ¿Veis? Y despacito, porque esta, este trozo de cera no está blandito, con cuidado terminamos de pasar la aguja y la mecha. Así, ah, más o menos. Bien, ahora hay que rematar el, la parte de abajo de la mecha. Para ello, me voy a, voy a utilizar la varilla y con la parte del pincho, pues introducimos, doblamos un poquito la, la mecha, a ver, tiramos un poquito más para arriba y doblamos ahí un poquito la mecha y ya queda escondida. Y a la vez introducimos el palo. Y ya tenemos nuestra primera piruleta podréis dejarla así Pero yo os voy a dar eh, cuatro formas de, de decorarla Ya veis, ya apretamos un poquito en donde está la mecha con el palito Y la dejamos enfriar Mientras voy haciendo otras Bien, aquí tengo en, en dos tonos eh, en el rojo que he utilizado Uno más rosita y otro que es un poco mezcla Este que es queda un poco más mmm, Bruto Lo vamos a sumergir en color blanco Y lo vamos a sumergir varias veces Esta es la primera A ver que enfríe un poquito Si no me va a gotear Vaya a sumergirlo otra vez más Le damos varias capitas Así Ahora que está lisito Voy a dejarlo secar Ahí Y mientras voy a utilizando los otros corazones Después le damos otras vueltas de, de parafina blanca Bien, tenemos este barniz de color rojo Podríais utilizar un barniz transparente perfectamente os, os valdría Pero bueno, me gusta el rojo porque Este barniz tiene un color muy bonito Una vez seco Vamos a poner aquí la, Mejor las velas para que sequen Y vamos a coger esta, esta misma sí. Y lo sumergimos primero por un ladito Y ahora ya toda A ver Mirad cómo queda, qué, cómo destaca el barniz. Así, toda. El barniz, antes de abrirlo, lo he agitado, ¿eh? Para que se remueva bien. Si no, con una varilla le dais unas cuantas vueltas para que se. se. se remueva bien la, los pozos que quedan abajo. Así, golpeamos un poquito para que se escurra bien el barniz. No nos queden goterones. Y ahora lo dejamos secar. Mirad qué bonita queda. Bien. La, ya tenemos la del barniz lista. Nuestra velita de barniz lista. Vamos ahora a pasar al pan de oro. Bueno, antes vamos a darle unas vueltitas de, en, la para, en la parafina blanca. A la, a lo, al primer corazón. Ya es parafina de 56 con eh, crayola blanca, eh. Aún le falta otra sumergirlo más Vamos con el pan de oro Como os había dicho Tengo aquí un trocito Que incluso me va a sobrar Simplemente mmm, vamos a decorarlo Por un ladito el corazón Preparamos la pistola de calor Y ahora con el pan de oro Vamos a ver si le ha cogido Así lo situamos sobre la vela. La posición que vosotros queráis. Yo voy a. Quiero que quede así. Como solo por un ladito la, el pan de oro. Y, es, y me gusta. Aplicamos calor. Con una pistola de calor. O si no tenéis con un secador de pelo. Ahí. Y ahora rompemos el, el Otro trocito de pan de oro, de oro Que nos va a sobrar Aprovecharemos en otra ocasión Y lo que hemos hecho en la velita, separamos pan de oro para que no nos vuele ahora con, con el, una pistola de calor, le damos por detrás así con el calor a la velita y al pan de oro para que se pegue bien a nuestra piruleta retocamos un poquito con el dedo por donde no se ha aplastado bien y ya está lista segunda piruleta lista Vamos a volver a darle otro baño a la de cera de color blanco. Así, otro más. Podéis darle la cantidad de baño que queráis, ¿eh? Porque ahora lo que vamos a hacer es con un troquel en forma de corazón hacer el, el dibujito. Así, a ver cómo está. Bien, sí, yo creo que ya podemos Hacerle el dibujito ¿Veis? Tengo ese troquel De galletas Y vamos a hacerle Hacerle el dibujito de un corazón Ahí Y con Una varilla Una simple varilla Vamos a rascar A quitar esta capita de, de cera blanca la primera sale bien y ahora con cuidado rascamos la, la primera capita de cera Ahí, y aprovechamos que nos vale para seguir calentando y hacemos otro corazoncito y Lo mismo, retiramos la cera que, que nos sobra Bien Así con el palito Ya hemos retirado lo que nos sobraba Pero vamos a destacar estes, estos Corazones Añadiéndole un poquito de mica Polvo de mica En color rojo Tirando a rosa Fusia con un bastoncillo y así por dentro del corazón para que destaque más no haría falta a esto le añadís un barniz y ya iba a destacar el color rojo pero bueno así también empleamos la mica aquí y ya tenemos la tercera piruleta y vamos a por la última. Simplemente lo que voy a hacerle es añadirle el polvo de mica. ¿Veis? Que destaca sobre el corazón. Pero lo voy a cubrir todo el corazón con este polvo. Le da un brillo muy bonito. ¿Veis? Voy a soplar un poquito Ahí Y ya tendríamos nuestras cuatro piruletas Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Pulgar para arriba Compartir Hacerme comentarios Lo que queráis Y espero que me sigáis viendo Gracias y chao